Y te voy a decir más, sin hablar mucha habladuría, me parece que un poco porque la mafia italiana tuvo que ver con el asesinato de John Kennedy, presidente norteamericano. Y hay una cosa que tú no sabes para que lo sepas en el hotel nacional no sé si lo visitaste uh, si ¿sí lo pasamos por afuera bueno no te cobran la entrada qué lástima que no hubieses ido al hotel nacional uh -huh. porque el hotel nacional tiene la mejor vista al litoral norte okay. y no te cobran la entrada y además eso tiene un salón de la fama que entras y ves fotografías de personalidades sí. artísticas presidentes deportistas sí. la que menos tú te piensas ahí está la más de mi vida no, el hotel nacional sí. se hospedaba el luxus al capone, la mafia italiana. Y Ajá. tenía negocios en Cuba de droga y prostitución. Para que tú veas que Cuba era el centro de todo. Y te voy a decir más, sin hablar mucha habladuría. Me parece que un poco porque la mafia italiana tuvo que ver con el asesinato de John Kennedy, presidente norteamericano. A principio de la revolución, porque en Cuba se quería hacer la pega. Lo que es hoy la sí. pega en los Estados Unidos, en Cuba se quería hacer en todo toda la noche, una cadena de hoteles con casinos, ¿vale? Sí. Y de todo lo que.. Este es nuestro taxi, un Lada 89. Te mando tu carrito. <risa> este es un coche ruso, Lada 89. Del año 89. Por Bachev lo mando directo para acá. Mira qué bonito. Ok. Con azúcar, porque somos latinos. Este es el Lada. mucha azúcar le pagamos. Ay, pues me da ganas de sobrino un lado. Ah, hay que tener ganas, ¿eh? para Cuba es así. <risa> y azúcar. a los cubanos se ponen muy contentos cuando el extranjero se adapta a lo que tenemos. Sí. Ok, te voy a decir una cosa. Es verdad que hay tremendos problemas económicos en Cuba, pero el cubano se conforma con lo que hay. si sí. sí. comparte y no busca exquisitez ni mucho más. ¿eh? y bueno ahora vamos a pasar por un punto de control que ¿Okay? antes del triunfo de la revolución se pagaba el peaje si se pagaba vamos a pasar por ese lugar cuando triunfo de la revolución y el carro quita ese cobro ¿no? Es italiano. es italiano, ¿pero ese es, ese es polaco? Le decimos sí, que okay. es de Polonia eh. Pero yeah. Te voy a decir una cosa por si no lo sabían ¿Qué pasa? Cuba tuvo una gran crisis en la década de los 90 cuando se dejó el campo social sí. y ese tipo de coche ese tipo de coche lo utilizaban los rusos allá para revisar los almacenes uh -huh. era para pasear dentro de los almacenes lo que nosotros los cubanos somos muy atrevidos y a todos le sacamos un provecho y aquí se toma como para pasear de ciudad en ciudad y aquí en, en nuestro país y en otro país del mundo ese auto no rueda ese auto solamente es para dentro de las fábricas revisarlo todo el fiat el fiat El polaco el chiquitín sí, sí, sí, vamos sí, a ver sí. si hemos uno sí, sí, lo hemos cree? visto por ahí chiquitín y decirte sí quiero porque no hemos hablado de otros temas que China en estos momentos no está ayudando mucho Por eso todos los buses que tuve, tanto turísticos como aquí está allá chinos, arriba, son chinos, Como el urbano este que había antes, son sí. chinos Y entonces la patrulla China también te lo comento porque el auto geli que es la marca de la patrulla tiene geli la gente dice geli, geli" no sabemos pronunciar bien ese auto no, no, no ruede en muchos países porque no se conoce Ajá. además ustedes sí. saben que china tiene mala fama en auto ¿eh? sí. la fama buena de china es para mí quintela sí. y, y en juguete para niños sí. pero bueno los chinos quieren meterse en todo hay que dejarlo si sí. <risa> sí, sí es para bien adelante claro Sí, no sabía de dónde era el Yeli, entonces el Yeli es chino. Es chino, okay. esos patrulleros que tú Sí, yo los vi, yo no los conocía, dije ¿Yeli esos de dónde son? Ah, es chino, pero también lo tienen las personas también. Te lo digo en patrulla para que te des cuenta rápido, sí. pero también está en turismo. Sí, sí. Yo te a voy a decir algo, yo te voy a decir algo. ¿Qué pasa con todo esto? Eso nunca se va a acabar también. Sí, no. Porque mientras que haya capitalismo. No estoy en contra porque el capitalismo es bueno y el socialismo es bueno, pero tienen defecto los dos. ¿Tú sabes qué sucede? Que en Cuba, el sistema de educación está preparado para de las edades más tempranas, al niño no le enseñan 2 más 2 es 4, uh -huh. Al niño le hacen una representación primero de dos cosas, dos juguetes, dos manzanas, dos pan, dos lápices. Y primero le hacen preguntas, ¿qué haría con eso si su amiguito no tuviera eso? después de que el niño explica que él repartiría esos lápices con su amiguito que ese mango lo partiría esos dos mangos para los dos amiguitos después que le explican todo eso que le dicen que esos dos mangos más dos mangos es cuatro no sé si tú me entiendes lo que te quiero decir sí, es que esa es la forma de pensar ese es el problema de cubanos que mira, el policía que en Cuba tiene un salario disculpa la palabra, que es una mierda uh -huh. pero tiene un corazón y unos valores innegociables no es corrupto sí. ahora viene un cacamento de droga en México por y el policía dame tanto y no he visto nada, no sé si tú me entiendes. Sí. aquí en Cuba tú lo preso un policía una caja de cigarros y está preso sí. no sé si tú me entiendes lo ¿no? que sí. porque el ser humano aquí está hecho con los valores que te voy a decir una cosa yo estoy elevando esa parte pero hay que tener mucho cuidado ahora con los cambios que vienen sí. porque hay un dicho que dice cuando tú quieres conocer a alguien dale poder y dinero sí. escucha esto porque los cubanos van a mejorar ahora pero hay que tener mucho cuidado porque ahora nos vamos a pisotear entre nosotros y yo lo estoy viendo casi benilla otros días yo estuve en la cafetería que era dependencia de un restaurante, o lo que es, que el restaurante existe, el uh -huh. y yo estaba consumiendo en la cafetería uh -huh. y pedí permiso para ir al baño me dijeron que no. Que si yo no estaba sentado en el restaurante no podía entrar al baño. Era esto y no era hacer otra cosa al otro mundo, era una bobería. ¿No, no sé si me lo que quiero decir? Sí. Y eso aquí en Cuba no pasaba con los restaurantes de Estado. Ahora hay que tener mucho cuidado con los valores y los principios del ser humano en Cuba. Porque es muy peligroso. Sí no me da pena dejarte aquí. Mi no, no, no ¿Quieres? te preocupes. Te voy a dejar los portales frente a Capitolio, ¿quieres? Y tomaste foto a Capitolio. Sí, ya tomamos fotos de Capitolio. Bueno, nos a la vuelta aquí, pero no sé por dónde. No, no, no una cosa. Sí. Mira, mira, te voy a dejar ahí el pasillo, vale. del... Ok, Ok, sí. en el vivero Star de ahí. Ahí, muy bien. Ok, sí, ahí, sí eso sí, es. ¿Te sí, sí, tomas sí. sí. un refresco con tu esposa? Ahí, Está no perfecto. Sí. Pero que mira, el tiempo está muy pesado, ¿eh? Sí, se vino ya la agua. ¿Ya llegaste a entrar a Floridita? Sí, ya fuimos ayer ah. a Honda y Oye, compadre, no te puedo correr por ningún lado. Y nos conocimos el último día, que Sí. Chicos, una pena la verdad. Y solo estuvimos dos días. disculpa? Pues sí, oye, con todos los cambios que ya vienen, ¿verdad? Porque Estados Unidos los quiere rápido. Y yo tengo una cosa. Si no se pone fuerte, nos entra por los ojos. Porque sí. cuando los americanos nos den bastante Coca-Cola y cosas, ya no puedo decir que los americanos son malos. No sé si tú me entiendes lo que te quedo. sí, sí. sí. Sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues suerte con todos los cambios y que no sí, sean para sí, bien. Sí, ojalá que sí eh. Voy a ser sincero también, como yo mismo te digo una cosa, te digo que yo también quiero ir a México con mi esposa. eh Y eso ningún cubano lo puede no, hacer. No, ojalá que sí. Y el cubano lo puede hacer, es que lo haga dos o tres ella veces. Ella es la segunda vez que viene, yo es mi primera ¿verdad? vez y, y me encanta. Hombre. Escucha, el que lo haga dos o tres veces va preso. Porque dice, ¿quién es este? Tres veces a México de turismo, ven para acá. Un taxista viajando tres veces, sin justificar mi dinero, está metido en un problema. No sé si tú me entiendes. Aquí en Cuba se controla todo y se sabe todo. Sí, sí. Claro. Y aquí en Cuba hay un robot y a los 72 horas está todo el mundo cogido. Pero ellos. ustedes pueden salir, ¿no? Sí podemos salir, pero tú no entiendes, mi amigo. <risa> Si yo ahora escucha eso, yo no puedo ir a hacer turismo a México si después no puedo recuperar ese dinero que perdí. Sí. Entonces, ¿qué? ¿Voy a ir a México pensando en qué? En comprar ropa para revender aquí o buscar un teléfono para venderlo más caro aquí sacar mi dinero. No sé si no me entiendes. Aquí ningún cubano puede hacer turismo libremente, con pensamiento libre. Sí. Sí, Tiene sí, que sí, ir con sí. propósito. Si sí. voy a México, cruzo para los Estados Unidos, no vengo más. O voy a México y... si. Sí, Traigo eh, algo para vender. Sí, para recuperar el dinero del pasaje. No sí, puedes vivir claro. con esa despreocupación de que voy a trabajar y garanto ese dinero de nuevo. Sí. Entonces escucha, si lo, hay cubano, sí, yo puedo reunir y ir a México, ¿por qué no? puedo hacerlo sí. pero después vengo con un sufrimiento tremendo porque digo mira fui a méxico pero mira tengo que construir tengo que hacer dos cuartos más me tengo que comprarme un carro que sea mío este del estado no sé cosas así sí. me entiendes y de la otra forma y si y que tiene bastante porque aquí todo es una cosa que tenga bastante dinero es negocio mercado negro y va tres veces a méxico y cuando a la tercera vez ya tienes todo fichado es este? no sé si tú me entiendes que sí, que... Sí. Claro, aquí te sueltan a ver hasta donde tú llegas pero aquí nadie es pongo y aunque tú creas que no se pone para ti tres veces va a méxico y te ven para acá y te meten un chequeo grande sí. y con dónde viene ese dinero y con dónde sacan las cosas y en el aeropuerto ves que traen más de, de 10 pantalones y, y te descomisan no sé si tú me entiendes lo que te sí, decir. no te sí. piensas que aquí es tan fácil que yo no lo critico tanto porque tiene que ser así porque si no se ríe ahí sí, pero sí. bueno son cosas que vienen aparejadas a la hora. oye sí. bueno dale tranquilo pues ya salimos del aeropuerto de Nueva sí. Delhi y vamos en un taxi okay, por aquí manejan de <risa> La verdad que está muy padre toda esta área. Y es adelante de Puerto, eh, la terminal